Este último es nuestra plataforma de capacitación. Además, si eres docente Tech 21 al dar clic en el botón del lado izquierdo de rol académico, en la tarjeta de Mi Tech 21 podrás encontrar la herramienta Mi Tech 21 Y al darle clic, podrás encontrar en la sección de Sitios de Interés, de Apoyo, Elumen para validación de competencias y la lista de asistencia. Toma de lista para planes anteriores.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 Es muy importante que asignes una fecha de entrega a tu tarea. De esta forma aparecerá automáticamente en el calendario de actividades de los alumnos. Plan de evaluación Es muy importante que conozcas cómo realizar tu plan de evaluación dentro de Canvas. Y si impartirás el modelo TEC21, recuerda que es indispensable realizar tu evaluación del curso utilizando el plan de evaluación dentro de Canvas. Plan de evaluación es la aplicación dentro de Canvas encargada de mandar la calificación final del alumno Tech 21 a Banner. Si tienes dudas del plan de evaluación, recuerda que en Success Factors existe un curso. Ingresa a Success Factors, Mi Aprendizaje y busca el curso Plan de Evaluación que necesitas. Existe uno para PrepaTech y uno para Profesional. Después de haber concluido el curso, ante cualquier duda, te puedes acercar al CDIE para resolver tus inquietudes. Evaluación de competencias Si impartirás en el modelo TEC21, es fundamental evaluar evidencias de niveles de dominios de subcompetencias. Para esto, debes ligar las rúbricas de evaluación de competencias de eLumen con la evidencia correspondiente dentro de Canvas. Todo esto deberá suceder antes de pedir la entrega de evidencia al estudiante en Canvas. Revisa el curso de evaluación de competencias Tech 21 que se encuentra en Success Factors para aclarar todas tus dudas. Y después, ante cualquier cuestión, te invitamos a conectarte a nuestra ventanilla de atención CDIE. Publica tu curso. Después de haber hecho las modificaciones esenciales en tu curso para arrancar tu semestre, da clic en publicar y así el alumno podrá tener acceso en Canvas a tu curso. CDIE. Entra a la página sedie.tech.mx, Da clic en Atención y Soporte Personalizado. Podrás consultar tu avance de capacitación, así como también podrás encontrar la ventanilla de atención Cedie de tu campus. Por último, te invitamos a leer la caja de descripciones de este video, donde encontrarás una lista de enlaces que podrán ayudarte para iniciar este semestre. ¡Mucho éxito!